Sobre el perdonazo tributario junto a nuestra compañera de trabajo Magdalena Quintanilla adelante buenas tardes. En el Servicio de Impuestos Nacionales, donde precisamente el presidente de impuestos, Mario Cazón, va a hacer alusión a lo que es eh, el servicio que se ha puesto desde septiembre del 2018 sobre lo que es el perdonazo tributario para beneficiar a todos los contribuyentes en nuestro país. Y se ha dado a conocer que se van a tener los horarios de atención hasta este próximo 28 eh, de junio, cuando acaba este eh, plazo para el perdonazo tributario. Escuchemos que el perdonazo tributario aprobado por la ley 1172 mañana vence y el plazo es un plazo definitivo no hay más ampliación de la ley del perdonazo que comenzó que comenzó con la ley 1105 y que posteriormente fue ampliada por la ley 1154 y luego tuvo su segunda ampliación a través de la ley 1172 y que mañana 28 de junio finaliza. No hay más ampliación, por tanto quiero eh, exhortar, recomendar a los contribuyentes que desean todavía acogerse a esta ley de regularización tributaria conocida como ley del perdonazo, todavía tiene tiempo suficiente. La tarde de hoy y mañana viernes 28 estarán eh, abiertas las puertas de impuestos nacionales prácticamente hasta las 10 de la noche es el horario en los cuales las agencias y las oficinas centrales del Banco Unión y las, eh, las oficinas o las cajas que están instaladas en impuestos nacionales atenderán hasta las 10 de la noche. Por tanto, aquel contribuyente que haga el análisis conjuntamente, su contador, su abogado tributarista, determinarán si van a ingresar o si se van a acoger o no a la ley del perdonazo. Como he señalado, la ley del perdonazo es voluntario, no es obligatorio. Y creo que los resultados de la ley del perdonazo son altamente positivos para el país. El perdonazo no tenía un fin recaudatorio, tenía... Un objetivo principal, el cual era que los contribuyentes que tenían deudas tributarias con impuestos nacionales o eh, si conocían de declaraciones que no estaban eh, correctas de acuerdo a la realidad de sus operaciones, tenían la posibilidad también voluntariamente de acogerse a la ley del perdonazo 11.05, ampliada esta última con la ley 32. De esta manera, compañeros, como hemos escuchado, la ampliación del perdonazo, de en todo caso hora, no se realiza. Lo que sí se realiza es la ampliación la tarde, en atención en los horarios desde las 7 de la mañana hasta la las 10 de, de la noche, la tanto lo que es Banco Unión para la Atención a las Personas y el Servicio de Impuestos Nacionales a nivel nacional. Esta es la información hasta esta hora de la tarde.